Muy buenas, Andreu. ¿Qué tal, Fran? Buenas, ¿cómo estás? Estoy, estoy reventado, tío. Porque desde, desde el último directo me ha dado por correr, macho. Y, y estoy hecho polvo. Y sí, ya lo dijiste, que, que estabas hecho un runner. Sí, sí, estoy ya hecho no un no runner. Con, con el calzado que no toca. O sea, hazte idea. Soy un auténtico espartano. Bueno, otro domingo más aquí juntos. Otro domingo más de misa. Como, como dice nuestro gran amigo Vicente, que siempre nos ve y siempre nos, nos postea. Un saludo. La misa, a la la misa de las 8 del domingo. Sí, sí. Y nada... Eh, comenta un poco, Fran, qué son los temas que vamos a tocar hoy. Sí, bueno, pues haciendo referencia a, a lo poco que hablamos el otro día sobre el Finasteride y el Dudasteride, que son inhibidores de la 5-alfa reductasa, pues bueno, hoy vamos a, a entrar un poco más en materia en estos temas y luego también, eh, aparte de comentar ciertas anécdotas que estoy viendo en muchas analíticas por un uso indiscriminado de de anabólicos orales con toda la toxicidad que conlleva el uso y abuso de, de estas sustancias, pues también vamos a indagar en este tema y, y englobar un poquito cómo afectan a temas que ya hemos tratado en otros directos, como son el hemograma, incluyendo el hematocrito, por supuesto, perfil lipídico, colesterol, eh, que está relacionado con la salud eh, cardiovascular y eh, a nivel de salud renal, que también fue un tema que tocamos, que además gustó muchísimo el tema de, de la salud renal porque, además, había mucha gente desinformada, ya no solo atletas de competición, sino gente, gente de a pie que se, se interesó mucho por esto. Y, bueno, vamos a integrar un poquito más en estos temas, relacionándolos con, con el uso indiscriminado de, de fármacos orales y cómo, cómo afectan eh, negativa. Y, bueno, si hay algo positivo sobre la salud, pues también lo, lo comentaremos. Perfecto. Pues, nada, damos paso a la intro. Del programa, y, y ya nos metemos Bien. en la materia. Vamos con él. Vamos al lío. Información, Andreu. Vamos con el finastericaseride. Inhibidores de la 5 alfa-reductasa que se emplean eh, principalmente por, por el tema de la próstata. Y lo usa, bueno, pues gente que no tiene por qué ser competidora ni, ni usuarios de gimnasio que utilizan farmacología. Y eh, en nuestro mundillo se emplean mucho por el tema de la caída del cabello, ¿no? que ya, ya hicimos referencia a esto en el directo anterior. Entonces, eh, dudas que pueden surgir acerca de esto. ¿Cómo afectan a las ganancias durante una preparación? Y eh, la conversión de DHT ¿no? eh, con el uso de ciertos fármacos, como decimos, como, como es las mandronas, eh, ¿qué efectos tienen? Pues bueno, mira, eh, en relación a esto hay un estudio muy reciente que nos indica si estos, si este tipo de compuestos afectan o no afectan a nuestras ganancias de masa muscular y a la pérdida de grasa. También se metían a, a valorar eh, aspectos psicológicos como el estado del ánimo, como la libido y como la calidad de, la, de las elecciones. Eh, en este sentido, las, los resultados siempre son igual de concluyentes. De hecho, hay un estudio reciente que utilizaban eh, transexuales, eh, mujeres que se convertían en, en hombres, y para evitar la alopecia se les daba inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride y, y el dutasteride Y lo que se vio es que eh, la ganancia de masa muscular eh, no se veía afectada, lo único que había era una pequeña disminución de la, de la pérdida de grasa. Y esto es por lo siguiente, porque el DHT, la molécula de DHT, a nivel muscular, rápidamente es degradada por unas enzimas que se llaman 3 HSD entonces, no generan un efecto adaptativo en cuanto a ganancia de masa muscular. Es decir, realmente la, de, la molécula de la DHT no es tan importante a nivel de, de, de la, de, del y, anabolismo. Y voy a hacer un inciso porque hace 10 años, eh, en preparaciones tanto en España como fuera de España, además se fue recopilando información de lo que se iba haciendo fuera, era muy típico abusar mucho de, de derivados del DHT para elevar el DHT al máximo, porque técnicamente el DHT, aparte de aportar esa agresividad, que al fin y al cabo era un plus de cara al entrenamiento, pues, bueno, tenía los efectos más androgénicos y, digamos, que eh, las preparaciones se basaban en ganar esa calidad, esa dureza a nivel muscular, abusando mucho de dosis bastante grandes de derivados del DHT, precisamente, para obtener niveles muy altos de DHT. Y, y fíjate que estás comentando, que no es tan importante, ¿no?, el, el tener sí. un alto de DHT. Sí, una cosa es la DHT y otra cosa son los derivados. Aquí sí que hay que hacer un pequeño inciso, porque, por ejemplo, el masterón, que es un, es un derivado de la DHT, está metilado en un carbono 2. Entonces, esta metilación en el carbono 2 impide que estas enzimas eh, eh, hagan el efecto que hace sobre la molécula original de DHT, con lo cual, en el caso del masterón, o en el primo volán o, o muchos otros compuestos que son derivados de la DHT, eh, sí que notamos eh, beneficios en cuanto a ganancia de masa muscular, pero lo que sería la propia molécula de la DHT no, no, no nos genera beneficio. Incluso, por lo que tú comentas, se, se, se puso de moda el gel de DHT puro, que se ponía directamente, sí, se aplicaba directamente, igual. creo que es a lo que te refieres tú, sí, y que, sí. Y que sí que beneficia en cuanto a la libido y en cuanto a la agresividad eh, en el preentreno pero no, no produce mejoras a nivel de ganancia de masa muscular. Entonces... Muchas personas me preguntan acerca del finasteride y el dutasteride porque también es, es muy conocido que estas moléculas, eh, o sea que estos componentes dejan moléculas en nuestro organismo que duran incluso años, es decir, hay un, un síndrome que se conoce como síndrome posfinasteride o posdutasteride que se caracteriza por presentar un estado de ánimo más decaído y una disminución de la libido. Pero sin embargo en todas estas personas eh, no hay alteraciones de la composición corporal, es decir, eh, el culturista que está con su, con su terapia ergogénica, y utiliza finasteride o dutasteride, eh, no se le va a perjudicar la ganancia de masa muscular por esto mismo, porque la DHT a nivel muscular, la molécula original, se degrada rápidamente por las enzimas que he comentado con anterioridad, entonces no, no se ofrece eh, beneficios. Sin embargo, lo que sí que pueden notar estos atletas es una disminución del rendimiento en cuanto a la agresividad que nos ofrece la molécula de DHT en el entrenamiento, eh, y en cuanto a la libido, es decir, yo tengo muchos pacientes que, que hormonalmente y analíticamente están bien, es decir, no hay alteraciones de la prolactina, no hay alteraciones del estradiol o la relación del estradiol-testosterona y, sin embargo, tienen eh, problemas de la erección. Eh, sí. Una causa muy frecuente serían los inhibidores de la aromatasa, que eso ya podemos comentar en otros, en otros sí. programas sobre cómo afectan a, a la libido, sí. pero generalmente lo que suelo ver es que eh, llevan finasteride o, o dutasteride. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en estos casos? Pues pasar a otros compuestos, como sería el minoxidil oral. El problema que tiene el minoxidil es que te puede dar salir pelo eh, en otras partes del cuerpo, asumiendo ese riesgo. Es un fármaco que funciona muy bien, ejerce un efecto vasodilatador a nivel del, del folículo piloso. O lo que sería la mesoterapia, es decir, el tratamiento directo o bien con gel o bien inyectado de finasterido, de fundamentalmente de es el que mejor funciona inyectado en forma de mesoterapia. Yo suelo preferir esto ya que pues evidentemente en una persona joven que haya alteraciones de la libido o del estado del ánimo, es decir, una persona que está más deprimida, una persona pues evidentemente eh, creo que no es algo no es algo beneficioso. Y más respecto, cuando estás... a, Perdona, andrew respecto a las alteraciones en la libido, eh, técnicamente el dutasteride sería un poco más agresivo, ¿verdad? Sí, al final el dutasteride tiene las 5 alfa reductas de tipo 1 y tipo 2, eh, el finasteride solo inhibe una de ellas, Sí, Entonces, en el tipo de doctoria doctoria. disminuye, sí, disminuye la dht en, a lo mejor un 70%, el otro lo, lo disminuye sí. en un 90 y pico por ciento. Es, es que yo te no lo digo por porque, bueno, al fin, al fin de cuentas, eh, trabajo con mucha gente no y he tenido clientes que usaban solo finasteride y otros, en cambio, eh, era el dutasteride. Y estos eran los que reportaban peores sensaciones, pero incluso a nivel energético. Bueno, claro, eh, cuando tienes poca libido y tal, la gente tiende a, a achacar todo eso a una falta de energía, ¿no? Claro, y aparte, eh, por eso el Dutasteride es más potente en cuanto a la conservación del, del, del folículo del cabello, de, en cuanto a, la, a la, la alopecia androgenética, por eso, porque es más, es más efectivo y aparte también es más duradero, es decir, los metabolitos del, del Dutasteride duran, duran más tiempo en, en sangre, entonces los efectos, estos efectos adversos suelen ser más acusados en este tipo de pacientes. También destacar que está descrita la ginecomastia, eh, en relación al, bueno, pues, al uso bueno, pues, de estos compuestos. Bien. Claro, y es por lo siguiente, porque la DHT, a nivel del tejido mamario, ejerce un efecto inhibitorio eh, del crecimiento del tejido glandular, a diferencia del, del efecto positivo que ejercerían pues, la progesterona, la prolactina eh, y el estradiol. Y, e incluso la hormona de crecimiento, que mucha gente eh, no, no se acuerda de eso, pero la hormona de crecimiento sí, también... De hecho, es la, la hormona de crecimiento, al ser precursora del IGF-1, es necesario que para que se produzca ginecomastia haya un nivel mínimo de, de IGF-1 y de hecho potenciar esos niveles pueden hacer que en un entorno, por ejemplo, que haya mucha aromatización, etcétera, pues se produzca ginecomastia. Facilites eh, que se produzca la, la ginecomastia. Y, y bueno, eh, si te pones a indagar un poco, hay gente que reporta únicamente utilizando HGH la, el desarrollo de la, de la ginecomastia. Sí, que al final la ginecomastia, siempre pensamos únicamente en el estradiol, tenemos una visión muy, redu muy reduccionista, es decir, intentamos simplificarlo todo y realmente la ginecomastia hay que valorar los estímulos inhibitorios y los, los estímulos pro-ginecomastia. Eh, entonces, un desbalance de estos estímulos serían lo que lo que, generarían el, el, el, el, que apareciese este problema, más allá de la propia ginecomastia que puede tener una persona con obesidad o, o, o un adolescente con, con una mala distribución a nivel... Del, del, del tejido adiposo, incluso pues por estas alteraciones hormonales. Entonces, claro, diferente a la ginecomastia, si te parece, eh, comenta un poco, porque lo subiste a historias y habrá mucha gente que no lo ha visto y es un tema muy interesante porque todavía hay mucha ignorancia acerca de esto. Y es la diferencia de profesional con prolactina y sus efectos para desarrollar la, la ginecomastia. Porque mucha gente atribuye el uso de nandrolonas a un incremento de la prolactina y por ende el desarrollo de la ginecomastia, pero... Claro. Pero no es exactamente así. Claro, de hecho los, los, los 19 NOR, que son el DECA, la trembolona, generalmente la ginecomastia que producen no es por elevación de la prolactina. De hecho hay estudios que con la inyección única de, de DECA se produce una disminución de los, de los niveles de prolactina. No tan acusado como los estudios que hay con el masterón, pero sí que se produce. Lo que hay que entender es que la prolactina es una hormona de estrés, es decir, que en ciertos momentos de estrés se puede elevar y que la ginecomastia que causan tanto la trembolona como... Como se, la, se te ha cortado, Se me ve, se me ve ahora. Se te ha se te cortado un poco, repite, repite esto último. Que, que digo que, que la prolactina es una hormona de estrés, se, li, se libera de situaciones de estrés, incluso con la eyaculación, es decir, eh, con muchos fármacos. Pero aparte de esto, eh, el, el problema de la, de la ginecomastia, en el caso de la, de la trembolona y de la nandrolona, eh, cuando es causado directamente por este compuesto, no es por, por la elevación de la prolactina como, como siempre se ha creído, que realmente es un mito, por lo que comentaba de que sí. dándolo de forma individual, el, el DECA disminuye los niveles de prolactina. Hay estudios claro, que, claro. que lo respaldan. Lo que hacen es estimular el receptor de progesterona, que es distinto. Entonces, este estímulo del receptor de progesterona sí que puede producir eh, la ginecomastia. Aparte, tenemos que tener en cuenta que generalmente cuando se hace uso de trembolona eh, y de nandrolona del DECA, no se hacen solos, es decir, se combinan junto con testosterona y claro. esta testosterona sí que aromatiza. Entonces, la aromatización de esta testosterona, por un lado, la generación de ese aumento del estradiol puede favorecer la ginecomastia y luego también en un contexto de estradiol alto también puede haber un aumento de la prolactina de forma secundaria o, por, o por un hecho usado. De hecho, Bill Roberts hace muchos años decía que la manera de no desarrollar ginecomastia aún usando nandrononas o 19-NOR, era básicamente teniendo controlado el estrógeno, que esto no quiere decir inhibirlo por completo, pero sí es verdad que durante la preparación tenerlo controlado porque al final el desencadenante real de, de cualquier ginecomastia eh, siempre estaba impulsado por, por los niveles de estrógeno y la aromatización. Sí, luego también hay una duda muy, muy interesante al respecto del tema de la ginecomastia y es con el tema de si tras la cirugía puede haber una recidiva, es decir, que se, vuelva, se puede volver a producir. Y esto sí. depende en gran medida de cómo haya sido la cirugía. Generalmente, cuando se hace la cirugía de la glándula mamaria se suele dejar un pequeño resto. Entonces, sí. este pequeño resto, si se vuelve a estimular, sí que puede volver a crecer. Y Sobre todo, sí. si tú eh, ganas mucha grasa en esta zona o, por lo que sea, tú tienes más predisposición a acumular grasa en la zona de las mamas, porque eso también, la distribución de grasa corporal… Sí, varía. Mucho en las Hay chicos que tienden a acumular mucha grasa en el pecho y, al final… Claro. De hecho, es pseudo-ginecomastia, no es ginecomastia pura. Cuando pierden peso, se les ve el pecho normal. Ahora, eh, a más adipocitos también hay mayor aromatización y, por lo tanto, mayor probabilidad de, de tenerla. Claro, porque al final la aromatización en el hombre donde se produce es en la grasa periférica, en la conversión a través de la aromatasa de testosterona a, a estradiol. Entonces, pues claro, esto, todo esto hay que valorarlo bien porque muchas veces, eh, o por lo menos antes, cada vez veo menos, la gente metía por defecto la cabergolina eh, cuando hacía preparaciones con, con derivados de la progesterona como serían el, el, la nandrolona o el DECA y claro, esto, esto pues tiene también sus efectos adversos, es decir, hay, un, hay descrito un síndrome de abstinencia a la cabergolina, a los agonistas dopaminérgicos, eh, hay, hay personas que lo toleran muy mal seguro que, que tú habrás tenido, Fran, eh, atletas que en algún momento han tenido elevaciones de la prolactina le has tenido que poner... Eh, porque a lo mejor con mucuna pruriens sí. o con B5P no no has conseguido Nada. controlarlo, sí, has tenido que utilizarlo y han tenido cefaleas, han tenido náuseas, sí. han tenido alteraciones del estado del ánimo. Es decir, hay personas que toleran muy mal los, los agonistas eh, de hecho De hecho, el sí. tema de la cabergolina lo comentamos nosotros por el directo de Instagram y hoy día es que eh, automáticamente ves la preparación de un atleta y viene incluida por defecto. O sea, sí. sin ni siquiera valorar los niveles de prolactina ni cómo le sienta al, al atleta, ni nada. Y, y realmente es un fármaco, el Dostinex, la catorbolina, que tiene muchísimo efecto secundario. Y en las dosis que se están empleando, que, que yo he llegado a ver eh, 0,5 miligramos tres veces en semana durante un montón de semanas, es una auténtica burrada, porque además tiene cierto efecto acumulativo. Sí que es verdad que cuando la usan al principio notan un, un efecto beneficioso a nivel de libido. Porque hay que tener en sí. cuenta que, claro, eh, reduce la prolactina mucho... Sube mucho la dopamina y al final incluso el periodo refractario se ve, se, se beneficia ¿no? de, de ese efecto. Pero claro, a largo plazo mmm, tiene incluso efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. ¿Puedes comentar...? Sí, ¿puedes comentar sí de eso? hecho hay ciertos estudios que, que han, han, parecen demostrar que eh, unos niveles suprimidos de prolactina aumentan el riesgo cardiovascular e incluso podrían aumentar el riesgo de infarto de, sí, de, sí. de los pacientes. Sí, sí, y luego sí, el tema sí, sí. de la prolactina, para explicar, porque hay mucha gente que no entiende por qué la prolactina alta, eh, altera la libido, es por lo siguiente. Tienen que entender lo siguiente. La prolactina es una hormona que segrega a la mujer cuando da a luz prolactina de prolactancia para, para amamantar a, a, al, al, al lactante, al bebé. Y claro, en este momento, eh, la mujer evidentemente en la, en, la, en la sociedad actual, donde hay seguridad, donde hay recursos energéticos en cuanto a comida, que podemos comer prácticamente cada hora si queremos, pero, si nos, pero nuestro organismo no es este, es el que vivía en una cueva. Eh, claro, entonces, cuando tú vivías en una cueva, comías mmm, pues cuando no se cazaba o cuando se podía. Entonces, claro, sí. eh, la lactancia es un momento eh, de requerimiento energético muy grande para la mujer. De hecho, la gran mayoría de los kilos que aumenta la mujer durante la gestación, posteriormente los suele perder a través de la lactancia, sin hacer claro. más ejercicio físico, porque el requerimiento energético es muy elevado. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que a la mujer la tumbe, hace que la mujer esté más cansada, eh, tenga menos ganas de, de hacer actividades. ¿Por qué? Porque es un, es, un, es un sistema protector, porque evidentemente si esa mujer decidía salir y dejaba a la criatura y moría, ¿quién alimentaba a esa criatura? Y aparte de eso, actúa como un anticonceptivo natural. Sí que es verdad que durante la lactancia las mujeres se pueden quedar embarazadas, pero es un periodo donde la, la, la fertilidad se encuentra más... Eh, más alterada o es más, es más dificultosa. Es más baja por sí. Claro, porque al final al cuerpo de la mujer no le interesa que haya eh, una gestación reci eh, reciente, claro. más que nada porque acaba de tener una criatura, va a tener ese gasto energético. Eh, un embarazo también eh, supone un gasto energético para, para, la, para la mujer, para, para generar todos los tejidos, para generar las adaptaciones, para nutrir a esta nueva, nueva vida. ¿no? Entonces, evidentemente, pues, tanto en hombres como en mujeres, lo que, suela, lo, que suele, lo que solemos ver cuando hay alteraciones de la prolactina al alza, pues son ese esa, mmm, cansancio, esta esa apatía, esa anedonia y sobre todo las alteraciones de, de la libido eh, e incluso problemas de fertilidad. Bien, eh, te iba yo a hacer una pregunta antes de que se me olvide, referente a, siguiendo un poco el tema de la libido, eh, me he encontrado con un paciente hoy que tiene niveles de testosterona eh, bajos, o sea, eh, los tenía 224, si no recuerdo mal, que no están ni siquiera en el límite bajo, sino que los tenía directamente bajos. Tenía una sobreestimulación del DEA, que entiendo que es porque eh, se intenta producir mucha LH y FSH para, para subir esos niveles de, de testosterona total, y claro, hay una sobreproducción de DEA, de esa prohormona, para poder equilibrar los niveles, así lo entiendo yo, y tenía incluso el estradiol un poquito bajo, ¿Vale? Y no sabe cuánto tiempo llevaba así. El caso es que eh, sigue teniendo libido, eh, se mantiene súper enérgico, entrena bien. Y esto es algo que he visto en retiradas ocasiones, no, no solo con este, con este cliente. Y realmente considero que al final la libido tiene un factor fundamental que es el psicológico. O sea, sí, por supuesto. O sea, está, yo diría que a más del 80% ligado al factor psicológico. ¿Qué puedes decir respecto a esto? Sí, y... Sobre todo en, eh, es más notorio en hombres, porque al final el hombre para la relación sexual eh, requiere de una erección, cosa bueno. que la mujer no necesita, no necesita manifestar de forma física que, que puede tener una relación sexual, porque una mujer, aunque no tenga ganas, pues al final, eh, todos sabemos el mecanismo, ¿no? Eh, puede, puede tener relaciones sexuales, pero Igual, hombre, igual, igual, igual a, a alguien no lo sabe todavía, ¿eh? Bueno, pues... Ay, aquí hay que poner un sí, warning. Sí, sí. <risa> Pero, pero el hombre pues, lo que necesita es una erección. Entonces, evidentemente, para esa erección eh, el aspecto psicológico es muy importante. De hecho, muchas veces eh, también veo el caso contrario. Gente que a nivel analítico, a nivel hormonal, está bien. Sí, están verdad, perfectos. Y, Exacto. sin embargo, tiene mucho problema de libido. No lo consigues relacionar con la toma de ningún fármaco, como serían inhibidores claro. de la cómo como serían agonistas dopaminagicos, como serían... Eh, bueno, cualquier finasteride, dutasteride, cualquier tipo de fármaco que podría afectarnos en estos sentido y es simplemente el estrés del, del día a día de esa persona y ya no solo eso, eh, el aspecto psicológico de eh, el hombre cuando falla una vez pues ya va con, con esa predisposición ¿no? a, a volver a fallar el, el, pues, al final es un poco como el delantero que está en mala racha ¿no? y no mete goles eh, y, y todo lo que toca va fuera y luego de repente estás en racha y te roza el balón y va dentro. Y siempre estás en el sitio para meterla. Pues al final esto es un poco así. Es, es decir, si, si no me va bien lo de la medicina, a lo mejor me, me planteo escribir mi algo. No, pero, pero es, es verdad, el, el aspecto psicológico en, el, en las relaciones sexuales es, es muy es muy importante y es muy llamativo. Cómo, cómo afecta, incluso el, el eso, propio estrés ya puede, sí, puede producir sí. alteraciones hormonales. Que luego es, un, es un tema que... interesante porque al final eh, hay gente muy joven que tiene estos problemas y, y todo tiene eh, un motivo psicológico. O sea, eh, llevamos un estilo de vida, macho, que, que hoy día todo el mundo va con estrés. Que si vas corriendo al trabajo, que si tienes que hacer mil cosas, que no te da la vida y eso sumado a ciertos problemas que puedas tener en, en momentos puntuales pues al final pasan factura no y en el caso del hombre, pues más. Y lo que tú dices, no que se falla la primera vez y, y ya van todos los balones fuera. Claro, es que al final es raro, es raro que en una persona joven haya ya problemas de vascularización a nivel del pene, haya ya problemas hormonales, pero sí que es verdad que se ven. O sea, yo por ejemplo veo chavales jóvenes que me vienen con analíticas con testosteronas bajas y es porque a lo mejor han hecho eh, una dieta de definición muy extrema en los cuales, sobre todo... Sí. Eso es, un clásico, natural... ¿eh? es un clásico, es un clásico. Claro, en, en, en atletas naturales que no, que no tocan sustancias ergogénicas, eh, al, al disminuir tanto el colesterol, al final el colesterol es el principal precursor de la ruta esteroidogénica, de la síntesis de hormonas sexuales, entonces eh, pues tienen los, la testosterona por, por los suelos. Aparte de eso se les une, que tienen el cortisol más alto, tienen la prolactina más alta por ese estrés, entonces evidentemente tienen problemas de libido. Eso, eso sí que lo he visto... Eh, mucho en, en, en gente joven, pero también hay otros que, lo que he comentado, que no, no se ve nada a nivel analítico, haces un estudio, está todo bien, le haces una ecografía a nivel de la visualización de los cuerpos cavernosos del pene, no hay ningún tipo de problema y el problema es, es mental, es decir, a lo mejor tienen mucho estrés en su día a día por el trabajo, de repente llega el verano, se relajan, se van de vacaciones con la familia, sí, cogen, sí, cogen, aumentan las calorías… Eh, desconecta a nivel mental y vuelven después del verano y me dicen, doctor, no tengo ya ningún sí, problema. Yo, me he encontrado con, con muchos clientes naturales, ¿no? que precisamente vienen de una definición muy fuerte, muy estricta, y sobre todo, fíjate, te digo una cosa, chicas, ¿eh? las chicas que, que aquí bueno, todavía no, sí, claro sí. No, no, no hemos hablado mucho de ellas y a mí me gustaría dedicar un directo a, a las chicas y tener incluso alguna invitada eh, que esté relacionada un poco con el mundito del culturismo, porque realmente ves casos de chicas que no tienen la regla. Y es precisamente por esta restricción calórica y luego una serie de alteraciones hormonales brutales que a fin de cuentas, hombre, eh, en los varones son importantes y pasan factura, pero en una mujer pues pueden ser determinantes en ciertos aspectos. ¿eh? Como es luego en caso de querer concebir o tener un hijo, pues todo, todos esos desequilibrios hormonales pues pueden pasar muchísima factura. Sí, yo, yo comentaba a nivel de, del rendimiento sexual... Que en el hombre era más notorio por el tema de la erección, pero sí que es verdad que en la mujer, en cuanto a su salud sexual y reproductiva, el tema de la ausencia de la menstruación es mucho más importante y es mucho más llamativo. Claro. Y genera, genera también mucho más estrés. Aparte también el, tema, el, el aspecto psicológico también influye mucho en este sentido. Es decir, una mujer con, con un elevado estrés también es una mujer que puede perder la regla. Eh, estando hormonalmente bien. Pero sí que es verdad que la gran mayoría de las chicas, y eso me gustaría, como ha, como ha dicho Fran, eh, nos gustaría traer aquí una invitada que nos hablase de ello, eh, sobre cómo la, eh, las modificaciones de la dieta pueden afectar a, a, la, a, la, a la menstruación en, en, en la mujer por esas dietas extremas, hipocalóricas, por, esas, por esos niveles de grasa tan bajos, porque en la mujer los niveles de grasa tan bajos son peor toleradas que la del hombre, porque en el hombre al final... Eh, tenemos de base un porcentaje graso más bajo que la mujer. La mujer, para quedarse en un porcentaje de grasa equiparable al de un hombre, eh, pues tiene que exprimirse un poco más aún por sus Aquí, características. El, el principal problema que yo veo en, en las preparaciones de atletas naturales es que no se hace una preparación psicológica. Y al final, y sobre todo refiriéndome a las mujeres, o sea, para poder alcanzar unos dígitos tan bajos de grasa en, en una mujer, es preciso estar muchísimas semanas a dieta. Y es bastante común, no quiero tampoco generalizar y que se me malinterprete, pero es bastante común eh, que las mujeres aguanten, lleven un poquito peor el tema de la dieta. Entonces, al final, hay que hacer un trabajo intensivo a nivel psicológico con ellas para que realmente encuentren ese equilibrio y no sacrificar en exceso o sacrificar más de la cuenta, porque luego realmente no hay punto de retorno y si lo hay, se pasa extremadamente mal. Entonces. Yo, personalmente, con, con todas mis clientes lo que hago es, es un trabajo muy psicológico, intento buscar la mayor adherencia posible al, al plan, intento alargar eh, la preparación, entre comillas, pero cuando hago referencia a preparación no quiere decir que se es en fármacos, sino simplemente ese periodo en el cual se es un poquito más estricto. ¿no? Pues intento que esa preparación sea más larga, pero a la vez más llevadera y dentro de los posibles problemas que podamos encontrar durante la preparación, pues bueno, intentar solventarlo de la mejor manera posible sin tener que recurrir, a reducir en exceso las calorías y demás. pues De hecho, el otro día me pasó con una chica y dice, ¿puedes apretarme más la dieta? Y, y se lo dije digo, no, no te voy a apretar más la dieta porque realmente aumentar más el déficit no te va a hacer que quemes más grasa, al revés. Y vamos a entrar en el clásico bu bucle, perdón, de tre hago tres días la descarga, me cebo durante un día entero, compenso con más ejercicio, más cardio, vuelvo al déficit de extremo y eso al final pasa factura y para el sistema hormonal de la mujer es horrible. Sí, sí, totalmente. totalmente. La mujer lo acusa mucho, eso, y, y eso me gustaría que lo tocásemos en, en un programa más, sí. más a fondo y no sí, solo eso, sino qué recursos podemos tener o qué es lo que solemos hacer cuando nos viene una mujer eh, con este tipo de, de problemas, generalmente después de una competición, que vienen en una menorrea, vienen muy cansadas, eh, incluso vienen con niveles de estradiol muy bajos, y esto en una mujer es... es pues al final es, es, es peligroso que una mujer joven tenga unos niveles de estradiol bajos porque al final la salud ósea de una mujer depende de esos niveles de estradiol. Eh, su, salud, su riesgo cardiovascular hasta que llega la menopausia y disminuye los niveles de estradiol eh, son menores que los del hombre, precisamente por estos niveles de, de estradiol más altos que tienen ellas. Entonces, si ya desde una edad temprana partimos de unos niveles de estradiol bajos y los mantenemos bajos durante mucho tiempo, pues al final... Eh, va a producir eh, claro. un empeoramiento de su salud, eh, cardiovascular, salud ósea, incluso eh, he llegado a ver eh, densitometrías de chicas jóvenes, no con osteoporosis, pero sí con cierta osteopenia, que eso ya es bastante alarmante. Es decir, una, que una chica, tenga una, una chica joven tenga una densidad mineral ósea baja, pues es algo ya que preocupa, porque eso al final lo que me indica es que dentro de 20, 30, 40 años pueda tener una fractura eh, osteoporótica, que esto es bastante complicado de tratar. Sí, incluso en varones, el tener la testosterona muy baja, yo he visto perfiles lipídicos fatales, o sea, el LDL por las nubes y el HDL bastante bajo. Y es básicamente por eso, por, por tener un entorno hormonal pues, que no está equilibrado, ¿no? Entonces al final sí. hay que buscar maneras de, de aumentarlo, que muchas veces, oye, subiendo un poquito las calorías, reduciendo la actividad física e intentando, pues bueno, hacer un poco de psicólogo en ciertos aspectos, pues mejoran en cuestión de cuatro o cinco semanas. Sí. Me gustaría enlazar un poco lo que hemos comentado al principio, Fran, del tema de del finasteride y el dutasteride con el provirón. No sé si a ti te sí, lo han preguntado. Sí, vamos, vamos a, a relacionarlo porque, de hecho, mira, eh, hablando del tema libido, hay gente que recurre, a mí me han preguntado mucho, oye, si utilizo provirón para mejorar la libido, pues vamos a hablar un poquito del provirón porque es un compuesto que, que se usa mucho la ligera y, hombre… Eh, tiene sus efectos secundarios, porque al fin de cuentas es un fármaco, pero luego tampoco es que sea eh, un fármaco determinante ¿no? a la hora de, de sí. realizar una preparación. siempre me preguntan más o menos lo mismo. Eh, ¿Es seguro el provirón a nivel de salud? ¿Inhibe el eje el provirón? ¿Mejora mi composición corporal del provirón? Y eh, el tema de la, de la fertilidad con el provirón. O sea, son sí. las cosas que siempre me suelen preguntar en, con, con respecto a este fármaco En primer lugar, el provirón es un fármaco que se, se ideó para la infertilidad masculina Es decir, para la zoospermia, para cuando hay un bajo recuento de espermatozoides Y esto se debe, eh, o sea, la, la, la mejora que hace el provirón es porque a, a, aumenta el aporte de andrógeno de, Al final el provirón es un derivado de la DHT, es prácticamente DHT Con una metilación en C1, pero es, es prácticamente DHT eh, que lo que hace es que aumenta el aporte de andrógeno a una proteína que se llama ABP Que es la androgen binding protein Que en, en lo, en lo que quiere decir en inglés es la proteína fijadora de andrógenos a nivel testicular Tenemos que tener en cuenta que a nivel testicular se necesitan una, unos, unos valores 100 veces mayores Que los que serían a nivel sérico en comparación Para que haya una correcta espermatogénesis Por eso con el HCG solo podemos llegar a conseguir eh, una correcta espermatogénesis ...a pesar de no utilizar HMG, que sería el análogo de la FSH... ...el HCG es el, el análogo de la LH... ...¿por qué? Porque estos niveles adecuados de, de testosterona intratesticular... Eh, ...parece ser que son suficientes como para mantener una espermatogénesis correcta... ...luego ya, los protocolos que incluyen pues, el Clomid o que incluyen HCG y HMG... ...pues evidentemente suelen tener mejores resultados... Sí, pero, de hecho, de, sí, ...pero de hecho de forma, de forma inicial, eh, muchos protocolos de fertilidad... ...utilizan únicamente el, el, el HCG por esto mismo porque al final eh, ese estímulo de LH intratesticular produce un aumento de la testosterona y esta testosterona, este correcto aporte de testosterona intratesticular mejora eh, o permite conservar la, la fertilidad y la espermatogénesis. Entonces, el provirón sí que nos ayuda en el caso de la libido, es decir, al final genera un aporte importante de, de DHT al pene y a los cuerpos cavernosos y, y tenemos que recordar que el, el, la DHT a nivel de los cuerpos cavernosos favorece la vascularización, al final la erección depende de la llegada de un correcto aporte sanguíneo a esos cuerpos cavernosos para que se mantenga una erección óptima y duradera y aparte el provirón hay que tener en cuenta perdona, que, en cuenta que el, el, el provirón es básicamente DHT puro ¿no? o sea, es sí, DHT. Sí. entonces reduce mucho la SHBG y eso hace que haya mucha testosterona libre y de ahí que tenga esos efectos beneficiosos exacto y aparte a nivel central, eh, este aporte de DHT, eh, como hemos comentado con lo que pasaba con el finasteride y el dutasteride cuando lo disminuía, que disminuía la libido y disminuía la agresividad, la agresividad o el estado del ánimo, de, de, de, de las características de androgenismo del, del varón, eh, pues el provirón sí que lo mejora. Es decir, el provirón sí que, pues sí que aumenta pues, esa, esa energía, esa fuerza a nivel mental, no a nivel de rendimiento de masa muscular, y mejora la libido porque aumenta el aporte de DHT a nivel central. Luego, a nivel del eje, porque, claro, esto preocupa a mucha gente, porque al final la gente lee, lee Providón, lee que es DHT, y dice, hombre, pues si es DHT me va a inhibir el eje. Claro. Pues lo que se ha visto en los estudios es que no. De hecho, si no, no se utilizaría para la fertilidad. O sea, al final es un poco por lógica. O sea, si tú das una cosa para que el hombre sea más fértil, pues, evidentemente, no debe de inhibir el eje. Entonces, eso, ¿qué es lo si, que... si, no me, si no me equivoco, Andreu, hay un estudio que era eh, lo utilizaban durante seis meses en dosis hasta 75 miligramos. no esa, llamar, es, eso y no, mira, no había inhibición del eje. No, la LH y la SSH se mantenían, la testosterona total disminuía un poco y era porque aumentaba el aporte de testosterona a nivel intratesticular, entonces los sí. testículos producían una pequeña menor cantidad de testosterona total. La testosterona libre... La testosterona libre... <risa> Hola, Cris. <risa> Saluda aquí a toda España. <risa> Hola, Cris. <risa> La testosterona... El... Sí, ahora luego le preguntaremos a Chris sobre las elecciones de Fran, a ver si nos comenta algo aquí en directo. Sí, ¿eh? Entonces, la testosterona libre aumentaba, por lo que hemos comentado, de que al final el provirón disminuye los niveles de SHBG, que unos niveles muy altos de SHBG también disminuyen esta testosterona libre y, y disminuyen pues, el androgenismo y el anabolismo. Pero eh, el, el, el provirón lo que hace es esto, no inhibe la LH y la FSH, los niveles de testosterona total más o menos se mantienen o bajan un pelín, aumenta la libre y disminuye la SHBG. Y luego, otra pregunta que me, que me, me consultan mucho es, eh, bueno, dos cosas, eh, que eso no lo había comentado, si el provirón afecta a nivel del pelo y si podemos utilizar finasteride y dutasteride, eh, no, no, o sea no tiene sentido usar finasteride y dutasteride, ¿por qué? Porque es DHT ya reducido. O sea, el finasteride y el dutasteride lo que sirven es para evitar la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Claro, claro, pero si tú ya das DHT, no o sea, no bloqueas ese paso. Ese paso ya está hecho. Pero, Entonces, cuando hay DHT reducido, al final realmente los exacto. efectos del DHT te los vas a comer. Exacto. O sea, no te van a servir para el masterón, no te va a servir para el primo volán, no te va a servir para el provirón. Es decir, para, para esos derivados del DHT no te van a servir te servirá para evitar la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, Para eso sí, pero no te van a servir para estos compuestos. Entonces, no. En el caso del provirón, el provirón, evidentemente, te puede empeorar tu alopecia androgenética, uh -huh. pero mm, el, el uso de finasteride y lutasteride no van a hacer prácticamente nada en ese sentido. Sí que harán, bloquearán la testosterona tuya propia o la que tú estés incluyendo en, en claro, tu terapia. O sea, Esas... Realmente, finasteride tendría sentido eh, para reducir los efectos negativos sobre el pelo de la testosterona. Pero cualquier Exacto. otro anabólico que se introduzca en la preparación, si son derivados del DHT, se reducen en DHT y ahí no hay nada que hacer. Claro, o en el caso del DECA que ya comentamos, que incluso lo empeoraba. Entonces, pues claro. eso, eso es muy importante. Y luego el tema de la mejora de la masa muscular. Entonces, eh, por lo que he comentado anteriormente, el, el Provinol es, es prácticamente DHT. Entonces, cuando llega a nivel muscular, enseguida se degrada y no mejora la composición corporal. De hecho, en el estudio que tú comentas, uno de los, sí. de los aspectos que, que intentan valorar es que, claro, porque realmente sería muy interesante que realmente el provirón mejorase la masa muscular porque dices, hostia… Claro, que tuviera tienes? cierto efecto anabólico porque ayudaría al varón a, a incluso a tener más testosterona. Claro, no, y ya no solo eso, Fran, el hecho de que no hay, no hay nivel eje. Es decir, tenemos un claro. compuesto que no es nivel eje y que nos pudiera eh, generar un aumento de masa muscular, que es lo que se intentó conseguir con los sarms pero tampoco se ha conseguido. Ese, final... eso iba a decir, o sea, estabas diciéndolo y me ha venido a la, a la mente los sarms O sea, realmente el provirón era un intento de SARM, ¿no? Exacto, exacto. Luego también se habla, enlazando un poco, eh, de si la trembolona es un SARM, porque al final eh, la trembolona eh, ejerce... Se supone que no ejerce efectos a nivel de la próstata, es decir, que ejerce efectos más localizados sobre la, sobre la ganancia sin de masa muscular, androgénico, digamos. Sin, sin afectar a, a la próstata, por eso en ciertos eh, contextos se, se, se piensa que es un SAR, pero sin embargo hay estudios al respecto... Eh, que parece que sí que estimulan el, el tejido prostático. Sí que hay un crecimiento de la glándula eh, prostática, entonces no está tan claro que sea un SAR. Esto también lo podemos comentar más adelante, pero quería hacer un pequeño sí, no, pero la, la, la trembolona no, no necesita estudio, La trembolona te destroza. Literalmente. La, la trembolona toca todo. <risa> Absolutamente sí, no, todo. Pero, pero muchas veces se hablaba de que era como un SAR por, eso, por ese motivo, porque no estimula sí, la glándula, sí, sí. Pero se ha visto que no. Incluso se han hecho cultivos de células eh, de, la, eh, de células prostáticas. Que se le inoculaba trembolona en, en el cultivo y se veía que se estimulaba y que seguía creciendo. Sí, Incluso sí, sí, sí. podían aumentar los niveles del PSA. Entonces, eh, esto parece ser que no está tan claro. O sea, esto de que la, la trembolona no afecta a la próstata no está tan claro. Eso lo, lo podemos comentar Bien, en otro. Y motivos. si te parece, el... porque esto te lo habrán preguntado a ti también, el tema de si es tóxico el, el provirón, sí. si tiene paso hepático, hombre, obviamente no es un metilado, pero bueno, al final es, es un fármaco oral, ¿no? Y, bueno, pues tiene, tiene un metabolismo y, por lo tanto, algo de estrés hepático puede provocar. Sí, al final eh, el, el provirón tiene metilación en C1, parecía al primo volán. Lo que pasa es que eh, es menos tóxico que, que el resto de orales. Sí que es verdad que el provirón eh, es bastante mmm, mejor tolerado a nivel de elevación de las, de las enzimas hepáticas que otros fármacos, pero sí que es verdad que tiene cierta, cierta toxicidad hepática, es decir, no... No es muy importante, pero tampoco es despreciable. Es decir, por eso mismo lo que hemos comentado antes de que parece que la gente utiliza provirón de forma indiscriminada, eh, como si fuera un caramelo fuera agua, y no es así. Es decir, al final eh, es un fármaco oral, es un fármaco que tiene paso hepático y es un fármaco que tiene cierta toxicidad. Entonces, eh, no es un fármaco que hay que usar a la ligera. Hay que ver siempre el contexto, hay que ver siempre cuándo cuando hay que utilizarlo. Eh, el provirón también mejora el tema de la mama, porque al final, lo que hemos comentado anteriormente, es un aporte de, de DHT, entonces también mejora a nivel de la ginecomastia, pero no estoy animando a nadie a que utilice provirón porque sí, para evitar su ginecomastia, ni mucho menos. Simplemente estoy comentando eh, usos o posibles sí, beneficios. Que puede digamos, digamos que como posible beneficio podría ocupar parte del receptor eh, estrogénico ¿no? a nivel mamario y por lo tanto, eh, de cara a desarrollar una ginecomastia, pues podría ayudar ¿no? al ser DHT puro. Pues realmente claro, podría, podría ayudar a equilibrar un poco el entorno hormonal y de hecho eh, en lo digamos en la academia del Víctor Black, que está muy de moda ahora, eh, lo que se recomienda siempre es eh, a la base de testosterona en una preparación añadir derivados del DHT y no, no añadir nada de antiestrógeno precisamente porque ese aporte de, de DHT reducido pues bueno tiene efectos beneficiosos a la hora de equilibrar el estrógeno con, con la testosterona. Sí, incluso se, hay estudios que parecen determinar que algunos compuestos, eh, como el masterón, eh, no es que sean inhibidores de la aromatasa en sí, pero sí que interactúan de cierta forma sobre la aromatasa, impidiendo que actúe la testosterona y como ellos no aromatizan, disminuyes claro. esa conversión global de testosterona a estrógeno. Es algo claro. bastante complejo, <coughs> es decir, <coughs> no disminuyes en sí los niveles de estradiol, pero <coughs> sí que lo pueden eh, ayudar a controlar un poquito. Sí, bueno, si te parece, eh, vamos a hablar, porque al final el tema principal era el uso indiscriminado de, de orales que se está haciendo hoy día y los efectos perjudiciales que tienen, que, que sin duda superan a, a los beneficios. Y si te parece, pues vamos a englobar aquí un poquito el, todos estos temas que hemos hablado en los directos anteriores, pudiendo empezar, por ejemplo, con el hemograma. ¿no? ¿Qué efectos tienen? ¿Qué efectos negativos? Incluso positivos también se pueden decir, si los tuvieran. Eh, sobre el hemograma, el uso de orales porque hoy día eh, mm, bueno, tú lo habrás visto en consulta la base de las preparaciones eh, sobre todo las pre-competición eh, de la vez pre-competición es abusar de dos o tres orales a la vez y cuando digo abusar es porque al final eh, acaban con 100 miligramos de estanozolol, he visto también preparaciones con 80 de usandrolona junto a los 100 de estanozolol, o sea una auténtica locura Sí, a ver, a nivel de beneficios eh, hay estudios y se, de hecho muchos orales se intentaron eh, eh, pautar como, como tratamientos porque al final en la medicina eh, un fármaco oral suele tener mejor aceptación que un fármaco inyectable. Es decir, tú a un niño le das a elegir, o bueno, a un niño o a cualquier paciente le, no, das, a elegir. le, le das a elegir anadrol o, o un sumo claro. si te dicen anadrol. Claro, no, me refiero <risa> que, que, que le, das a, le das a elegir entre, entre, una, inye entre una inyección y un. Sí, sí. Ah, la sí, pastilla. Sí, sí. Lo, lo claro, decía irónicamente. Sí, sí, sí. No, pero igual que a cualquier, cualquier adulto. Yo personalmente, si me dan a elegir entre una inyección y una pastilla preciosa, sí, sí, no dijo la pastilla. De ahí el éxito de los De ahí el éxito de los AR, de ahí el éxito de los AR. Es ese. Claro. ¿Cuál es el problema? O sea, realmente hay, hay se, tenían uso eh, los orales o se intentaron aprobar para, para ciertas patologías, como serían anemias aplásticas, eh, la oxandrolona, eh, la oximetolona, eh, el, el whistrol, el stanzolol. Eh, por, por ese aumento del hematocrito que, que producen Pero claro, ¿cuál es el problema? Una cosa es para un paciente que tiene una anemia Es decir, que tiene unos niveles muy bajos Darle algo que aumente el hematocrito es beneficioso Pero para una persona que ya de por sí, eh, por su alimentación eh, Por el uso de, de esteroides anabólicos inyectables Como sería simplemente la testosterona Y aparte de unos niveles altos de, de hemato, de, de, de, del hematocrito, del hemograma utilizar los orales es más perjudicial. ¿Por qué? Porque los orales aumentan más el hematocrito que los inyectables. Es decir, yo veo muchas más descompensaciones del hematocrito en relación al uso de los orales o al uso añadido de los orales que cuando se utiliza el inyectable. Por este motivo, eh, muchos de estos fármacos se han, se han desclasificado, no se han utilizado como terapias, por ejemplo, de reposición de testosterona, porque uno de los problemas que producían, entre ellos, era un aumento eh, exagerado, no exagerado, pero un aumento mayor del hematocrito en comparación con el que hace la, la, testosterona, la testosterona inyectable. Entonces, en este sentido, nos van a dar mucho más problemas eh, sí. en cuanto, en cuanto a, a, a las dificultades para el control del hematocrito que ya de base tiene el culturista, pues con, con añadiendo el oral… El, el, el oral pues, es peor todavía, pues, claro. Empeoramos. Claro, hay que tener en cuenta que esos estudios de los que habla son eh, en uso terapéutico. O sea, el, claro. el culturista de competición… Realmente no hacen un uso terapéutico, o sea, si ya en el uso terapéutico estaban dando problemas y subían mucho el hematocrito, en un culturista, pues imagínate, ¿no? Se, se dispara el hematocrito. Bueno, eh, otro tema, el perfil renal, ¿vale? La relación de, de la toxicidad oral con, con los riñones. Filtrado al suelo, ¿no? Filtrado a tierra. Sí, eh, con, los, con los orales, es que hay muchos orales que precipitan, eh, a nivel renal, a nivel de los glomerulos y causan eh, daño renal directo y se producen autoanticuerpos que dañan, dañan los glomerulos del riñón. Esto pasa también con otro inyectable que ya comentamos que era la bolderona la Aparte alguno de ellos tiene aclaramiento renal y ya no solo esto, hay una cosa que es muy curiosa que la gente de esto se habla bastante poco y es el tema de la resistencia a la insulina que generan los orales. Es decir, hay estudios que comparan la testosterona inyectable eh, con, con, los, con los orales. La testosterona inyectable al aromatizar el estradiol ejerce un efecto beneficioso a nivel de la sensibilidad a la insulina, no afecta a la sensibilidad a la insulina. Sí. Eh, los, los inyectables derivados de la DHT ni mejoran ni empeoran, no tienen ningún efecto, pero es que los orales, los 17 alfa alquilatados, que es, es, es esta 17 alfa alquilación que no lo hemos comentado, pero es algo ya bastante conocido, que es lo que, sí. le, lo que le confiere esta biodisponibilidad oral a través de este paso hepático, eh, eh, sí que se ve que empeoran esa resistencia a la insulina y no es simplemente porque no aromaticen porque ya, ya, ya hemos comentado anteriormente que hay inyectables que, que no aromatizan como sería el caso del Masterón eh, o el Primo Volán no, o la Trembolona que no, no genera aromatización estos no alteran esta sensibilidad a la insulina pero es que con los orales sí se piensa que es por, por esa toxicidad hepática directa que tienen eh, lo que genera eh, esta mala tolerancia a, la, a, la, ...a los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué pasa con la mala tolerancia... ...a los hidratos de carbono? Pues al final... Eh, ...producen una glicación... ...a nivel sistémico, producen una inflamación sistémica... ...pero es que también produce un daño renal directo. Entonces, por esto, los orales... ...generan daño renal. No solo simplemente... ...por el hecho de que aumenten más el hematocrito... ...que a lo mejor aumenten más la tensión... Eh, ...es por el hecho de que encima... ...empeoran el, el perfil de resistencia a la insulina. Y esto es algo que la gente no suele comentar bastante... ...y no, no lo piensa. De hecho se suelen utilizar en épocas de, muchas veces en épocas de secado, ¿no? Y sí, sobre todo en tal. definición, sí. Claro, y la gente no lo tiene en cuenta y muchas veces me vienen con analíticas, con glicadas de 5,7 estando en definición, con insulinas de 6,7. Y yo digo, qué raro, si ya se en déficit, se supone claro. que tienes que estar metabólicamente adaptado. Y sin claro. embargo, no es así. Y es por el uso de estos orales a dosis muy altas. Claro, ¿sabes qué pasa? Que son, son muy atractivos para épocas de definición porque realmente el oral, al tener una vida media tan cortita, tan reducida, pues sí que es verdad que, que, bueno, que esos efectos positivos, entre comillas, que tienen a nivel de hipertrofia y el bloqueo visual, pues se nota antes. no En cambio, un tío que, que está a base de, de esteres cortos o incluso acetatos de tres días, pues bueno, el resultado no es igual que complementando esa terapia vale. con, con orales. ¿no? Entonces, claro, tardas entonces, semanas. El, claro, el uso indiscriminado es por eso. Y luego, encima, en la preconcepción… Son más fáciles de esconder también. Al final, sí, me quiero a una persona joven que vive en casa de sus padres ¿le es más fácil guardar unas pastillas de oxandrolona en un bote de aminoácidos? No estoy dando aquí ninguna idea a nadie, pero al final es más fácil eso que guardar eh, unas jeringuillas o unos botecitos que lo, puede, que lo pueden… al final sí, pero también, es también son más fáciles de esconder, por ejemplo, en, en una analítica. Ya, es decir, eh, ¿tú lo sabes? Claro, ahí, también. En las de superar eh, controles antidopaje, que es a base del uso de, de orales. ¿Y qué pasa? Que luego al final, porque esto lo he visto, ¿eh? o sea, me encuentro analíticas de atletas naturales, o que dicen ser naturales, que obviamente no lo son, que luego al final tenían la salud peor que alguien que ha estado utilizando inyectables. A ver, por desgracia, la gran mayoría de atletas, pues bueno, necesitan un preparador para, para que les guíen y les estructuren la, la preparación porque ellos realmente no tienen los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo una preparación lo más sana posible, ¿no? Siempre, siempre se ven alteraciones en la analítica. Pero que, lo que te digo, he visto atletas que dicen ser naturales con analíticas realmente, eh, vamos, bochornosas. Hechos polvo. Y es por eso es por también, esto de, de orales. Luego también, a nivel del perfil lipídico, que es algo que hemos comentado, se han hecho estudios, se ha comparado, por ejemplo, el huistrol oral con la testosterona. Pues si, si la testosterona, porque al final los dos lo que producen es un aumento de la lipasa hepática y un estímulo de la HMG-CoA reductasa, que es lo que es la enzima que inhibimos cuando damos las estatinas o la, levadur, la levadura de arroz rojo, la monocolina K. Entonces, sí. ¿qué pasa qué, qué produce esto? esto esta sobreestimulación sobre lo que hace es aumentar el LDL, que es el conocido como colesterol malo, no nos vamos a meter tampoco en términos muy científicos, sí. aumentar los, los triglicéridos y eh, disminuir el HDL. El HDL es el, el colesterol bueno, el que, el que nos protege. Entonces, se hacen estudios y se comparan cuál es el efecto de dar el inyectable con dar el, el tratamiento vía oral. Pues los orales, eh, si la testosterona eh, inyectable bajaba el HDL un 8%, pues el bustro oral lo bajaba cerca de un 20%. Si la claro. testosterona aumentaba un 30% el LDL, pues nosotros lo aumentaban un 100% o un, un, un 80-90%. Un con los triglicéridos pasaba más de lo mismo. Es sí. decir, el perfil lipídico lo empeoran mucho más. Es decir, eh, es peor. De hecho, fue una de las limitaciones en muchos tratamientos eh, el tema del empeoramiento del, del, del perfil lipídico y el, y el aumento de ese riesgo cardiovascular en relación a este empeoramiento del perfil lipídico. Porque Pero es que, además, de... por mucho que te cuides, da igual. O sea, Es que tienen un efecto directo sobre el perfil lipídico y, por lo tanto, tú te puedes cuidar, puedes estar suplementándote con omega-3 etcétera, etcétera, pero es que da igual, al final el LDL va a subir, igual que suba sí. un poco menos, pero va a subir y el HDL eh, es muy típico, ¿no? Verlo a 15, 20 puntos y… Sí. y, y bueno. más, sí, sí, más y más si se ve... encima es un inhibidor de la aromatasa, que, tam que también es muy frecuente. Claro. ¿no? claro usar claro, orales, claro. aparte de usar un inhibidor de la aromatasa, entonces, claro, ya el HDL lo tumbas. Y yo veo analíticas de pacientes con HDL de 8, que es que por cada punto sí. que disminuye el HDL, el porcentaje de aumento del riesgo cardiovascular es muy alto. Entonces, esto también. Lo que, pasa, lo que pasa, Andreu, que eh, cuando el HDL está muy bajito Realmente el, el usuario no siente nada O sea, no Claro, ese es el problema. Dice, bueno, pues yo me encuentro bien, estoy bien No, pero claro. eh, si tienes el HDL A, a dos puntos, he visto analíticas A dos puntos el HDL En cualquier momento te puedes morir o sea, Literal claro. claro, al final estás favoreciendo la generación de placas De, de arteriosclerosis eh, Y esto, pues, <risa> evidentemente no, no, no, es, no es nada sano Si encima lo unes a lo que ya comentamos en el programa anterior con Raúl y, y, y Robert del tema de la mocisteína, es decir, al final estás comprando papeletas para, para que te toque. Al final, cuanta más papeletas sí, sí, sí. compres, más, más, más riesgo tienes. A ver, eh... lo, lo que está claro es que cuando uno está, hablamos ahora, por ejemplo, de la precompetición, ¿no? que es lo más extremo, eh, culturistas en precompetición que no controlan del todo todas estas variables y hay tantísimo frente abierto, al final estás expuesto a, a tener un susto pues sea por un motivo o por otro, pero es, es que es delicado. Y al final, pues lo que decíamos, ¿no, Andrew eh, Con esto lo que queremos es concienciar un poco de claro, los riesgos que hay, porque, bueno, eh, todos sabemos los beneficios que podemos obtener, pero la gran mayoría, por desgracia, no saben cómo eh, poder contrarrestar todos estos efectos y luego ser conscientes del riesgo que hay, que al final te tiene que compensar mucho y tienes que tener las ideas muy claras para, para llegar a ese extremo. Sí, luego, eh, el tema de... De. A nivel hepático. A nivel hepático. Aparte de la toxicidad que ahora vamos a comentar, en relación a lo anterior, el tema de, del colesterol, por este paso hepático estimulan más la, la lipasa hepática, favorecen el aumento de los triglicéridos, generan inflamación local y favorecen la steatosis hepática no alcohólica. Es decir, favorecen sí. el hígado graso, el conocido hígado, como hígado graso. graso, que luego es difícil de quitarse de encima. Así que es verdad. Que hay muchos fármacos en estudio: que si es metformina, que si SGLT2, que si glp 1 que si berberina, hay muchos fármacos. No hay ninguno que haya demostrado un efecto, el termisatán, incluso no hay ninguno que haya demostrado que mejore realmente como para proponerlo como tratamiento. Hay muchos estudios eh, eh, desarrollándose en este momento, incluso anticuerpos monoclonales, pero no hay ningún fármaco que sea 100% eficaz en, en este sentido. Entonces, claro, tener un hígado graso es algo que. Pues, o es sea, algo que no es nada recomendable. No es delicado, es delicado. Claro, los orales, aparte de. Bueno, ahora comentamos el tema de la toxicidad hepática. Es decir, al final, este paso hepático, eh, como, como al final el oral, por la esta de 17 alfaquilación, eh, resiste a este primer paso hepático, eh, hace que el hígado tenga que trabajar de sobremanera y por eso se ha. Tiene aumenta. que trabajar, digamos, hay, hay una doble metabolización y por lo tanto sí. el hígado se estresa muchísimo. Claro, entonces. Sí que es verdad que el hígado es un órgano más agradecido que el riñón eh, en cuanto a, al estrés que le podemos someter. Es decir, tú generalmente haces una terapia con orales, cortas los orales y en unas semanas las transaminasas pueden ir al sitio. Pero sí que es verdad que los orales generan ciertos daños que, que puede que no sean reversibles. Ya no solo una cosa es la elevación puntual de las enzimas de la GOD, la GPT, la GGT o la fosfatasa alcalina, que eso posteriormente sí que, sí que lo podemos recuperar con sueroterapia... Eh, con, con, con el NAC, con el UZCA, con el TUZCA, con el sami, es decir, hay, hay muchos sí, suplementos… La, la gente, el... para que sepa, el UZCA, el clásico curso baline que se le añade eh, taurina. taurina para, sí. poder, para poder, digamos, emular al, al TUZCA. En este sentido, quería comentar una cosa y es que veo mucha gente que utiliza… He dicho ya... vilane, perdón, que me he equivocado, que luego, luego me pegan así. ¡Eh, qué has dicho! Eh. Te has dicho Fernando Induralin eh, y te pegan con, con el mazo. La, la silimarina, que utiliza mucha gente, eh, sí. he de recordar que la silimarina aumenta, hay estudios que demuestran que parece aumentar la toxicidad de los, de los orales. Entonces, cuidado con los que uséis orales, que hay mucha gente que pone silimarina sí. como protector. <risa> y además además es, que es Sí, no, sí. sí o… O la, la, la piperina, la curcumina con piperina también puede aumentar estos niveles de los orales. Sí, porque hace, la hace que la absorción sea mayor y por lo tanto hay más efectos secundarios. La, la cafeína también aumenta los niveles, hay estudios que aumentan los niveles de oxandrolona, es decir, aumentas la potencia pero aumentas también la toxicidad. El, el, el pomelo que hemos hablado en otros, en, otros, en otros programas para el tema del control del hematocrito, en el caso de los orales... Eh, pueden ser contraproducentes Como el caso del dianabol, la Xandrolona, Porque aumentan sus niveles, con lo cual aumentamos sí. también eh, Su toxicidad Y luego el tema de los orales, a mí lo que me preocupa mucho Fran, es el tema del daño directo Que genera sobre el hígado Es decir, y este daño directo solo se ve Si tú te haces una ecografía O incluso una resonancia porque muchas claro veces esto, la esto es que no, no lo hace nadie O sea, eh, yo a mis atletas Les mando anualmente una ecografía mínimo Y si pueden, tener seguro médico Una resonancia, porque son bastante costosas y realmente lo que te va a decir si tienes bien el hígado no es fijarte en las transaminasas a ver si las tienes elevadas o no, porque, bueno, tú puedes tener unas GPT, una GOT un poco elevadas o incluso a 90 puntos y tu hígado estar perfectamente eh, todo lo que es el tejido, el tejido hepático. Pero claro, luego te haces una resonancia, igual puede haber alguna sorpresa y no es de extrañar ver nódulos eh, hipervasculados, los cuales, pues bueno, pueden derivar en, en los famosos adenomas, ¿no? Que, que es algo que incluso muchos culturistas tienen y precisamente porque no se hacen resonancias pues lo desconocen. Sí, hay, hay varios problemas eh, en el tema, aparte de la cirrosis, de la, de la esteatohepatitis o de la esteatosis hepática no alcohólica, que puede derivar en cirrosis, al final la cirrosis eh, es un factor de riesgo para el desarrollo de los hepatocarcinomas, aparte este tejido cirrótico, ya no, vuelve, ya no vuelve para atrás, es decir, en el momento tienes cirrosis, sí, es muy difícil conseguir sí, corregir, corregir esta cirrosis. Eh, el desarrollo de pielosis hepática, que la pielosis son unas pequeñas dilataciones, eh, unos, como una especie de quistes, pero llenos de, de vasos sanguíneos, es decir, llenos de sangre, que en ciertos pacientes pueden generar sangrados, incluso la muerte del paciente. entonces Sí, sí, sí que es sí, verdad sí, que la pielosis hepática generalmente no suele dar problemas, pero cuando da problemas, eh, son problemas muy serios. Y, sí. de hecho, una de las principales limitaciones del uso de estos fármacos como TRT o como tratamientos para ciertas enfermedades, como serían las anemias aplásticas, síndrome de Fanconi, el edemangión neurótico, las caquexias, el VIH, porque el, el se ha utilizado mucho para la caquexia en relación al VIH, era el desarrollo de esta piel osis hepática, que, claro. que en algunos casos generaban sangrados y estos sangrados podrían ser incluso mortales. Y sí, luego sí. el tema, lo que has comentado tú, el tema de los adenomas, es decir... Un adenoma es una lesión benigna. Es verdad que una adenoma es una lesión benigna, pero es una lesión que en algunos casos tiene receptor androgénico. ¿Qué quiere decir que tenga receptor androgénico? Que puede malignizar y puede con convertirse en un hepatocarcinoma. Es decir, los adenomas sí. tienen potencial de conversión en un hepatocarcinoma. Sí. Eh, y encima, si tú estás dando eh, andrógenos a dosis suprafisiológicas, pues estás, estás echándole gasolina a, a, a, al fuego. Entonces, sí, eh, sí, sí, eh, claro. cuidado... Porque esto sí que puede limitarte realmente que te puedas volver a preparar. Es decir, es la limitación de muchos. Yo he visto muchos atletas que desarrollan adenomas por el uso de orales y luego les tienes que decir, mira, lo siento, pero mmm, si, si vuelves a prepararte, corres el riesgo del desarrollo de desarrollar un hepatocarcinoma. Porque claro, es verdad porque... que el uso de testosterona en, en los adenomas puede producir esto. Sí, el uso de cualquier andrógeno, incluso la elevación de, del propio estradiol, puede afectar al desarrollo de... De esos adenomas porque tienen receptores androgénicos. Exacto. Entonces, al final, realmente puede limitar mucho tu carrera, a no sé que te la quieras jugar y, y, bueno, pues muchas veces no se desarrollan. Es decir, habrá gente que nos esté viendo y, desgraciadamente, puede que lo tengan porque no se hayan hecho nunca una resonancia hepática y, oye, puede ser que no lo desarrollen, pero si atendemos los estudios, porque ya sé que me gustan ahí mucho los papers, hay un 5% de probabilidad de que se convierta en un hepatocarcinoma y no es moco de pavo, encima en los varones... Eh, la mayoría son betacatenina activados. Betacatenina beta -catenina activado quiere decir que hay más probabilidad de que se conviertan en cáncer. Que, además, los adenomas eh, son muy recurrentes en mujeres que, que utilizan la, las anticonceptivas. anticonceptivas. Exactamente, las anticonceptivas, digamos, que son el RT femenino. ¿no? Y entonces, bueno, se ven que, que cuando entran en la menopausia y les quitan la, la píldora, eh, sí, que, sí que es verdad que hay una regresión de los adenomas y desaparece. En el varón no hay estudios aislados, porque al final no hay estudios directamente en culturistas y por lo tanto no hay estudios aislados. Entonces no se sabe realmente si eso es reversible o no. Parece que cuando no hay un, un estímulo hormonal eh, van bajando de tamaño hasta el punto de que puede que eh, en la resonancia técnicamente desaparezcan, pero puede que quede, pues esto pasa como con la ginecomastia, ¿no? con, con la glándula. Si queda un ápice de esa glándula, en este caso del nódulo hipervasculado, pues puede volver a desarrollarse con un estímulo suprafisiológico de, de andrógenos. Por lo tanto, este tema es bastante serio y desde aquí yo invitaría que, a que, bueno, que, que la gente se cuide mucho el hígado, no solo con analítica fijándose en, en los tres valores principales, sino que se hagan también resonancia hepática o mínimo una ecografía hepática. Sí, porque al final es que es eso, es que yo veo que se utiliza mucho para el tema de obtener unos resultados rápidos, porque al final, pues evidentemente por esa vida media tan corta, pues al final los resultados son más rápidos, son menos potentes que los, sí. que los inyectables. Entonces, realmente, ¿merece la pena usar el, el oral cuando yo como médico, cuando si tuviera que prescribir una terapia de reposición de testosterona para un paciente con hipogonadismo, no recurriría nunca a ellos? Es decir, recurriría a testosterona, bien sea inyectable no. o bien sea en forma de gel. No, pero pero es más, Andreu, eh, tú como médico, a la hora de eh, decantarte entre un inyectable, te una inyectable y una eh, liposomada en forma de gel que sea a nivel tópico, obviamente todo lo que evite paso hepático, por poco que sea, aunque no sea tóxico, va a generar me menor deterioro a nivel orgánico, por lo tanto claro. siempre vamos a optar pues, por un tratamiento a nivel tópico, siempre que podamos evitar orales o algo inyectable, mejor que mejor. Sí, aparte, que el tópico, pues, como ya comentamos en el, en el capítulo del hematocrito, pues tiene esa menor elevación de, de, de los glóbulos rojos, incluso claro. menos que los inyectables que tienen vida media más larga, que son más estables, porque al final también hay diferencias entre los inyectables de vida media corta, los esteres cortos y los esteres largos, los cortos sí que producen eh, más elevación del de hematocrito que los largos, pero es que el gel lo produce menos. Entonces, claro, por eso, eh, yo sinceramente mmm, me decanto siempre por, por eso. Y yo quería hacerte una pregunta, Fran. Eh, tú al final es un competidor, ¿no? De alto nivel que se ha codeado con, pues, con, con gente de, de mucho nivel eh, del mundo de la competición. Evidentemente habrás visto el uso de, de los orales en, en muchos atletas eh, al inicio de las preparaciones con esa limitación que te producen en, en cuanto a la ingesta calórica, porque hemos de recordar que los orales producen mucha mucha alteración a nivel gastrointestinal. Incluso hay gente que le ha llegado a producir hemorragias digestivas, vómitos con sangre y, y, y eso le ha limitado el inicio de una preparación. Y luego, posteriormente, se suelen ver en las, en las últimas fases ¿no? eh, pre-competición. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú crees que realmente son tan necesarios? Esto ya, como, ya no como ciencia, sino como, como competidor, ¿no? Sí. Es decir, ¿crees que son tan necesarios, tan determinantes como para el riesgo que, que, que acarrean o el riesgo que suponen? ¿O...? Si tú tuvieras que hacer una preparación, porque sabemos que ahora mismo no te estás preparando, pero tu idea es, es volver a prepararte y volver a competir, eh, ¿harías uso o recurrirías a ellos? los recomendarías o abogarías simplemente por el uso de los inyectables? A ver, si de mí dependiera, yo obviamente recomendar, no recomendaría un oral mmm, nunca porque basándonos en lo que tenemos a mano, pues no son una gran alternativa. Sí que es verdad que son muy atractivos pues, por la comodidad que ofrecen, ¿no? porque al final te lo tomas con un poco de agua y, y bueno, estás eh, proporcionando al cuerpo eh, unos beneficios, entre comillas, pues muy rápidos y en ese sentido son muy atractivos. ¿no? Encima luego eh, está muy de moda como el clásico kickstart, ¿no? que, que para comenzar una terapia inyectable, pues ese efecto rápido hacen también que tengan su atractivo y luego eh, el tema de los protocolos perientreno con ellos, por su rápida metabolización junto al entrenamiento y esos supuestos efectos ...que tienen a nivel de, de agresividad y, y potencia que pueden ofrecer en, en la fuerza explosiva, como es el uso en powerlifting, por ejemplo, se utiliza mucho el, el alodrol, ¿vale? Eh, alodrol, perdón, alotestin, alodrol es un hormonal, alotestin. Y de hecho el alotestin se utiliza mucho en, en precompetición, en terapias culturistas, por precisamente por esa agresividad que ofrece en las últimas semanas, donde supuestamente la dieta está más reducida... Y esa, esa dureza ¿no? que, que proporciona, que al final se junta con otros dos orales que vienes usando. Entonces, si dependiera de mí, yo por supuesto no voy a pautar orales, pero si dependiera de mí, yo no utilizaría orales porque tenemos a nuestra disposición un gran abanico. Un gran abanico que, por desgracia, cada vez es más amplio, buscando sustancias muy exóticas y que luego al final casi el sota caballo rey, entre comillas, es lo que funciona. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar que la base de esto al final es una buena nutrición, y especializarte en el entrenamiento. O sea, los años van a ser lo que realmente te proporcionen esa madurez muscular y ese conocimiento sobre tu cuerpo para conseguir el entrenamiento ideal. Porque lo que vemos hoy día en redes es, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que es lo que comentaba Raúl el otro día. Al final, eh, no tienes que hacer nada de eso. Tienes que probar, en algún momento te podrás chocar, intenta que te choque de la manera eh, menos dolorosa posible, y voy aprendiendo de todo eso. Entonces, basándome en mi experiencia, y como también me ha chocado muchas veces, y también en el ámbito farmacológico, yo eh, he padecido muchos problemas a nivel estomacal, y era precisamente en terapias que he hecho más uso de, de orales, y realmente prescindiría, o sea, es decir, el día que yo me vuelva a preparar, voy a prescindir totalmente de los orales, y, y aunque sea un complemento atractivo a una preparación, considero que haciendo las cosas con tiempo, eh, empezando la dieta a tiempo, no dejándola para las últimas 12, 10 semanas y entrenando como hay que entrenar de una manera bien estructurada y con cierta inteligencia, puedes conseguir un gran resultado sin, sin necesidad de tener que recurrir a ningún tipo oral. Y no me vale decir, no, es que la oxandrolona, hay muchos estudios que se mandaban ancianos y, de hecho, es el favorito por las chicas, por sus pocos efectos secundarios, tal, bueno, la, la, la oxandrolona tiene paso hepático, tiene un efecto perjudicial sobre el perfil lipídico, sobre el hemograma, puede provocar adenomas. Eh, hay estudios que con tan solo 5 miligramos de oxandrolona ya se está inhibiendo el eje, aunque sea parcialmente, ya se inhibe el eje. Pero realmente considerar la oxandrolona como un prohormonal eh, y ponerlo de moda como que no pasa nada por utilizarlo, pues me parece también una barbaridad. ¿no? Entonces, yo personalmente, visto lo visto y basándome un poco en mi experiencia, yo los orales los descartaría, pero por completo. Perfecto. Pues nada, eh, eso era un poco el, el tema de, de hoy, ¿no? El tema de la, del uso del, de los orales y el, los beneficios y los prejuicios. Al final, yo creo que queda bastante claro ¿no? que riesgo-beneficio no, no compensan, que es entendible que por su, su rápida acción o su inicio de acción más rápido en comparación con los inyectables, eh, sean atractivos, eh, la, la comodidad de, de la administración, al final siempre es más fácil eh, tomarse una pastilla que, que inyectarse. De hecho, parece como que es menos, men eres menos yonky por así decirlo, ¿no? Si te tomas una pastilla que si te pinchas, no parece sí, sí, exacto. Como, sí, sí, sí. como más, ¿no? De hecho, yo lo, lo he oído muchas veces, no, yo solo orales, yo es que el inyectable... Sí están, no, está muy de moda eh, el tema de los monociclos de orales. O sea, un monociclo de orales que es básicamente tomar solo orales y, bueno, pues tú ves que la gente combina turinabol con oxandrolona, con provirón, tal. Y, y no, no, es que yo uso orales. ¿no? Y parece que, que bueno, estás haciendo algo bien, ¿no? Cuando realmente eh, te estás perjudicando mucho más que si aguantes es un poco. Un el dolor de... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, André? Sí, sí, sí, sí, sí perfectamente. Parece que, había, que ha habido como un corte ¿no? en la, en la sí, pantalla. Sí, sí, sí. de a... sí. bueno, pues el tema que decía, ¿no? El, los monociclos dorales, que al final eh, yo considero que, vamos, que no... O sea, efectivos, bueno, que es la efectividad. La efectividad es subir cuatro kilos con retención hídrica y retención de glucógeno y ya por eso el monociclo de Diana Ball, que se ve mucho, es muy efectivo. Bueno, considero que, que hay otras vías, ¿no? Que se pueden curar antes sin necesidad de tener que recurrir a un monociclo de orales que además, eh, casualmente, cuando cortan, como ha habido un desajuste hormonal y ha habido una inhibición del eje, ya sea parcial o total, según la duración de, del ciclo y, y la cantidad de sustancia tolerada, eh, al final aparecen casos de desarrollo de ginecomastia, eh, acné exagerado, porque el acné también, tú sabes, las glándulas sebáceas se, se estimulan mucho con el uso de orales y sale muchísimo acné. Y al final yo pienso que un monociclo no, no compensa. Con esto no estoy queriendo decir que la gente tenga que recurrir a un ciclo inyectable si se va a ciclar, pero sí que es verdad que un monociclo pues lo veo un poco absurdo en relación a, a, a lo que son las ganancias, lo que puedes obtener de ellos y, y los perjuicios que ofrecen. Pues nada, pues hasta aquí el, el programa. Sí, yo creo que con esto más que suficiente, ¿no? Eh, vamos, ya, vamos, vamos a un ahora... poquito los puntos que, que hablamos en los directos anteriores. Hmm. Hemos hecho una mala publicidad de, de los horarios, así que ya lo sabéis, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que no son, no son caramelos, o sea, no se puede abusar de ellos. Y yo creo que con esto, pues, hemos mandado también eh, nuestro mensaje particular de, de concienciados. Así pues que nada, nada, chicos, nada es, pues al final es hacer controles analíticos, eh, ser responsables, eh, hacerse pruebas de imagen, no solo analíticas por lo que hemos comentado el tema de los del uso de, de los orales que no es simplemente la elevación de estas enzimas hepáticas sino son los problemas que acarrean en cuanto a formación de lesiones que pueden tener riesgo cancerígeno como serían los adenomas o riesgo en cuanto a la salud como sería la pielosis hepática eh, pensar que porque sea una pastilla no es más sana que el, que el inyectable ya que lo hemos visto, empeora la resistencia a la insulina empeora el hematocrito, empeora más el perfil lipídico que los inyectables entonces, pues bueno, que es una forma cómoda, que es entendible, que es más cómodo, pero que tengan en cuenta que si ya el inyectable a una dosis suprafisiológica es algo que afecta en gran medida a nuestra salud, pues que el oral pues lo hace aún más. Entonces, que, que la gente se piense si realmente le, le compensa el, el uso de estas sustancias que están aumentando el riesgo que ya de por sí lo tienes aumentado con el, con el uso de, de anabólico a dosis suprafisiológica. Bueno, pues con esto damos por finalizado el programa. Un placer, como siempre, Andreu. Igualmente. Y ya, nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Venga, chicos, un saludo. Chao.